Mi intervención es algo jurídica. Quiero decir con ello, voy a intentar eh, poner sobre el tapete algunas cuestiones y algunos engranajes jurídicos que llevan a que la laicidad, aun cuando se intente proclamar en el Estado español, no sea tal, y a que la igualdad no formal, sino real, de las mujeres, tampoco sea tal. Aunque nos parezca que no, casi siempre hay muchas eh, singularidades jurídicas que nos impiden estas situaciones de igualdad y de laicidad en un Estado como se proclama el nuestro, social y democrático de derecho. Bien, de todas formas, después de mi exposición, quedo abierta a cualquier tipo de debate que os apetezca sobre esta materia. ¿no? Como sabéis, voy a hablar de las religiones e iglesias en el marco normativo español. Eh, no voy a utilizar ningún PowerPoint, creo que es bastante sencillo, pero… Me estoy abierta, como digo, a cualquier tipo de aclaración. Para ello, he dividido esta conferencia en unos apartados. Después de una introducción, haré referencia al controvertido texto constitucional, en particular al artículo 16 y más allá de este, al 16.3. Después, a los acuerdos con el Vaticano después a la normativa de desarrollo que ha permitido y sigue permitiendo a día de hoy esta situación y posteriormente, que yo creo que es quizá lo más interesante, pero que no se entiende sin hacer una introducción, a cuáles son las propuestas de reforma que planteo a fin de ir caminando hacia esa laicidad e igualdad más reales y efectivas. Bien, como sabemos, entiendo que creo que lo sabemos casi todas las personas, nuestro Estado se configura como un Estado a confesional, término con el cual se intenta superar la tradicional confesionalidad católica y que ha querido entenderse como laicidad, pero ha dado lugar a muy diferentes interpretaciones no tan cercanas a la laicidad. Sobre todo si pensamos que para ello serían necesarios dos principios básicos. Eh, por un lado, la separación del Estado, como decía Luis, de las diferentes instituciones religiosas, agnósticas o ateas, y por otro lado, cuál es la neutralidad del Estado con respecto a cualquier opción de conciencia de los particulares. Además, si ponemos esto en relación con la subordinación estructural de las mujeres, dicha laicidad entiendo que no es posible sin una clara preocupación del Estado por la efectiva libertad e igualdad. Y, además, como estamos ante un sistema de discriminación estructural, no se nos olvide tener presente que las religiones contribuyen a reforzar esa y a legitimar la discriminación sistémica de las mujeres. Por ello, entiendo que conviene abordar del, del feminismo la cuestión de la laicidad, porque todas las religiones, y muy especialmente las monoteístas, han tenido un gran interés por establecer lo que las mujeres debemos hacer, tenemos que hacer, tenemos que dejar de hacer, y en particular en los espacios que se nos consideran propios. Obviamente, siempre esto tiene que ver con los espacios privados, no en los públicos, que no necesariamente tenemos que estar tan presentes. Pues bien, desde esta perspectiva, eh, nuestro estado, en nuestro Estado es cierto que conviven y perviven mmm, modos y huellas de, que son claramente confesionales, por ende contrarias al texto constitucional y contrarias también a la laicidad. Cuestiones, por otra parte, sobradamente conocidas, como son la simbología religiosa, la financiación de la Iglesia católica y, en parte, de otras iglesias, la enseñanza de la religión en la escuela, la asistencia religiosa, los actos confesionales la presencia religiosa en actos públicos, etcétera, que yo recuerde el primer acto público, político, no confesional, es decir, sin una presencia clara y activa de autoridades religiosas, fue el homenaje que se hizo a las víctimas de la COVID, que es hace dos días, ¿vale?, Bien, pues vamos a ver con la normativa de desarrollo por qué esta situación ha sido posible y ha pervivido en España en el tiempo. En el artículo 16 del texto constitucional se garantiza, por un lado, la libertad ideológica, religiosa y de culto de individuos y comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que las necesarias para el orden público protegido por la ley. En segundo lugar, que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión y creencias. Y, en tercer lugar, el punto más llamativo de este artículo, que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero a renglón seguido se dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. ...y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. En mi opinión, craso error. Pero craso, o sea, un error contundente. ¿vale? Es cierto que supuso un gran esfuerzo, si bien no fue un artículo especialmente debatido, porque era obvio que no se iba a mantener en los debates parlamentarios, digo, en los debates constituyentes era obvio que no se iba a mantener la confesionalidad, era casi obvio que no se podía utilizar la fórmula eh, laica de la Segunda República, por todo lo que supuso, eh, pero no era tan obvia la mención expresa de la religión católica como quedó al final. Bien, esta triple eh, metodología, esta triple terminología utilizada ha dado lugar a diferentes disquisiciones, pero si se entiende el artículo haciendo un esfuerzo, eh, con una interpretación teniendo en cuenta el derecho comparado, quizá deberíamos estar ante un único derecho que sería la libertad de creencias o convicciones. No solo la libertad ideológica, religiosa. Bien, eh, pero con todo y con esto, la aconfesionalidad y las relaciones de cooperación, como reza el propio artículo, ha dado lugar a muy disímiles pronunciamientos por parte de nuestro Tribunal Constitucional, el órgano encargado eh, especialmente de interpretar nuestro texto constitucional. porque verdaderamente ha dicho cosas muy importantes, pero veréis al final cómo ha terminado la cuestión. Por un lado, va diciendo eh, esta confesionalidad veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales, o que todas las instituciones públicas deben ser ideológicamente neutrales, o bien que la confesionalidad del Estado Implica que este se prohíbe cualquier tipo de concurrencia junto a los ciudadanos en calidad de sujetos o actos de signo religioso. Con lo cual, parece que lo tenía bastante claro, ¿no? Bueno, pues porque no se ha conseguido preservar la neutralidad. Y la interpretación mayoritaria ha sido la de la ley, por parte del Tribunal Constitucional, ha sido la de la laicidad positiva. Aquí intentamos in inventárnoslo casi todo y, además, le ponemos adjetivos a, a términos que inicialmente no lo consideran, porque ya son términos que tienen una, una historia y una clarificación perfectamente suficiente, como apunta Karina. ¿Qué significa esto? Pues que hacia las iglesias y confesiones se exige, se exige, ¿eh? no se le pide, sino que se exige a los poderes públicos una actitud positiva, desde una perspectiva que casi pudiéramos llamar asistencial o prestacional. Es decir, no basta con que tengamos en cuenta a las religiones, las iglesias, en nuestro caso, muy particularmente a la Iglesia católica sino que además se nos pide, se le pide a todo el aparato del Estado que haya una actitud prestacional, que no es otra cosa, por ejemplo, que lo que se hace con la educación en la escuela. Es una prestación clara que el Estado realiza para adoctrinar a la ciudadanía menor en cuestiones eh, religiosas. Esto ha supuesto, obviamente, una situación de privilegio claro, claro, para la Iglesia católica, que en principio es totalmente contraria, podríamos decir de manera clara, anticonstitucional. ¿Por qué anticonstitucional? Porque el propio texto constitucional, en el 9.2, prevé que los poderes públicos solamente podrán intervenir para promover las condiciones de igualdad o remover los obstáculos que la dificulten. Nada que ver porque la Iglesia Católica no tiene eh, trazas de una gran igualdad ni hay que remover los obstáculos porque esté en una situación de inferioridad con respecto a otras iglesias. Bien, En segundo lugar, habría que hacer referencia algo que parece que ya es del siglo, bueno, del siglo pasado, no, De, del anterior, o hace más, ¿no? Y es a los acuerdos con el Vaticano. ¿Por qué? Porque siguen vigentes. En nuestro Estado sabemos que, salvo las dos repúblicas, España ha, se ha apoyado en concordatos y acuerdos con la Santa Sede. En nuestra etapa pre- y constitucional el primero fue el acuerdo del 76, que al renunciar el rey Juan Carlos al privilegio de presentación en el nombramiento de cargos eclesiásticos, la Iglesia renuncia al privilegio del fuero por el cual eh, los integra católica, bien, tenían una situación de privilegios al ser llamados ante cualquier jurisdicción. Y luego se inicia la reforma del concordato del 53, que os recuerdo y advierto no ha sido derogado en ningún momento. Con cuatro artículos, hay con cuatro artículos. Con cuatro acuerdos, perdón, el acuerdo sobre eh, asuntos jurídicos, el acuerdo, por ejemplo, en él se habla de cuestiones que nos queden claras. Eh, el matrimonio religioso católico, ¿vale? que no tenía por qué, con que todos tuviéramos un matrimonio civil, aquel o aquella, que se quisiera casar, probablemente sería más que suficiente. El acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, que mantiene y mantiene y mantiene la enseñanza de la religión católica, no solo eso, sino la financiación de los integrantes de la jerarquía católica o de los adeptos a ella, que sean quienes eh, impartan esas clases, el acuerdo sobre asuntos económicos, que sabéis sobradamente que lo que supone es la financiación de la Iglesia católica por parte del, eh, del, eh, del erario público. ¿vale? en los presupuestos generales del Estado siempre hay una partida para este fin, aun cuando en el propio acuerdo se establecían tres fases y esto debía haber acabado hace siglos, ahora sí, nunca mejor dicho, hace siglos, pero ahí seguimos con el 0,7 para eh, la Iglesia Católica o fines sociales. ¿vale? Y el acuerdo sobre asistencia religiosa y, en el cual, bueno, pues antes de la derogación del servicio militar, la jerarquía podía tener situaciones eh, de privilegio, puesto que eh, no debían de asumir funciones incompatibles con su Estado. ¿Quién interpretaba esto? pues el Estado, que era cuasi-confesional. ¿Vale? Bien, eh, esto nos hace observar de nuevo la situación de privilegio de la Iglesia católica, situación que ha pervivido y pervive en el tiempo, que ningún partido, tampoco la derecha, hay la, obviamente la derecha no, tampoco la izquierda, se ha atrevido a cambiar y solo en momentos relativamente recientes en el tiempo, hemos visto en programas electorales, eh, bueno, pues la derogación de los acuerdos, el cambio, pero ya vamos reformando leyes y leyes y leyes y esto sigue y sigue y sigue. Y tiene la sensación, parece, de que va a seguir... Y seguir, o sea, esta es la andadura. ¿Qué legislación de desarrollo ha colaborado a esta situación? Obviamente no tengo tiempo para, para nombrarla, aunque sea enunciarla toda, ¿no? Por lo tanto, solo me voy a centrar en algunas cuestiones: la ley orgánica de libertad religiosa, los acuerdos con confesiones minoritarias. Y la enseñanza de la religión en la escuela. La ley orgánica de libertad religiosa, porque se les ocurrió de repente, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues vamos a hacer una ley orgánica. A ellos están obligados porque es un derecho fundamental. ¿no? Pero es una ley orgánica que desarrolla los artículos 14 y 16, pero solamente en, en una parte, lo religioso. Y se excluye todo lo que no sea religioso. Y además, como la Iglesia Católica ya tenía eh, los acuerdos con el Estado, tampoco es de aplicación a la Iglesia Católica, con lo cual queda que ahí un bueno unos mimbres con los que es difícil tejer muchas cuestiones. Luego están los acuerdos con judíos protestantes y musulmanes del 92 que son leyes aprobadas en el Parlamento. Para ello era necesario que se les concediera el notorio arraigo, que es algo jurídicamente bastante indeterminado, pero aquí hubo bastante… fue bastante sencillo. No se ajustaron mucho a lo que establecía la normativa. Dijeron que, bueno, que son confesiones históricas, lo cual no es cierto. ...y por ello se le reconoce el notorio arraigo. Con lo cual, en estos acuerdos que se añaden como anexo a la, a la ley... Eh, ...se regulan algunas cuestiones... ...podríamos decir similares, pero bastante diferentes... Que, a la iglesia, ...que en el caso de la Iglesia Católica. Los ministros de culto... Eh, ...el matrimonio religioso que es reconocido, pero no de manera idéntica a la Iglesia Católica. La financiación, que no tiene nada que ver, porque no participa en el IRPF, salvo que entren por fines sociales. La enseñanza de la religión en la escuela, que tampoco es idéntica, porque para empezar se exige un número determinado. Y luego, inicialmente, tampoco se financiaba, o sea, la financian las propias religiones aunque luego hay una colaboración económica. También, como no teníamos bastante con esto, en el 2015, aprovechando otra ley, se reconocen efectos a los matrimonios religiosos de las confesiones que tienen reconocido el notorio arraigo. Con lo cual, tenemos un batiburrillo de confesiones en nuestro país, que desde el punto de vista jurídico podríamos decir que está de mayor a menor, por su efe, sus efectos jurídicos, obviamente la Iglesia Católica, luego las confesiones minoritarias, luego las confesiones eh, con notorio arraigo, luego las confesiones que simplemente están escritas y luego confesiones no escritas, porque nadie obli nada obliga a que una confesión se tenga que escribir en el registro. Y, en último lugar, haré referencia a la enseñanza de la religión en la escuela, que, entiendo, es una reminiscencia histórica que la reconoce el acuerdo y el propio artículo 27, que es el relativo a la educación, eh, también en el apartado tercero, y también la ley orgánica de mm, libertad religiosa. En, la última, en todas las leyes orgánicas que se han ido sucediendo y que han sido recurridas tribu, ante el Tribunal Constitucional, se recoge la enseñanza de la religión católica, que es de oferta obligada si bien es libre para el alumnado, y la alternativa a la religión será, según la etapa educativa, eh, en este momento valores cívicos y sociales o valores éticos, con la cual significa que el alumnado que curse religión católica no cursará ni valores éticos ni valores cívicos y sociales, que no hay quien lo entienda, porque debían ser unos valores para eh, toda nuestra pequeña ciudadanía que se está formando en eh, valores. ¿no? Con lo cual, en mi opinión, eh, nada, esta regulación no puede estar más lejos de por donde hemos empezado, porque en un Estado laico la enseñanza debería ser laica y la enseñanza elemental debería ser obligatoria, laica y de calidad, como establece también la última de las leyes. Lo que pasa es que algunas cosas se cumplen y otras se quedan ahí, durmiendo el sueño de los justos. Bien, con todo esto, y en los minutos que me quedan, creo que voy más o menos, eh, voy a establecer algunas propuestas de reforma. Eh, porque parece que hay, bueno, parece no existe, eh, un miedo excesivo a abrir el debate constitucional, a abrir la posible reforma del texto constitucional. Pero no deja de ser un texto legal que se puede actualizar. Obviamente, se puede interpretar, porque se puede interpretar de conformidad con los acuerdos y tratados internacionales, de conformidad con los avances de la sociedad, pero hay cosas como, por ejemplo, algo que nos llega a todas las mujeres muy directo, que no aparezcamos en el texto constitucional, más que como madres o esposas. Bueno, y como decía una compañera antes, o en el, artículo, en el tema de la corona, para decir que somos inferiores. O sea, vale, no aparecemos en todo el texto. Los derechos se supone que son nuestros, pero se supone. Y cuando se supone ya sabemos lo que puede suceder. Bien, pues en mi opinión eh, no son las únicas reformas posibles, sino algunas que propongo, ¿vale? Eh, y la red feminista de derecho constitucional en la que participo apoya la existencia de lo que entiende que debería ser un proceso constituyente, porque nos encontraríamos en una situación de este tipo caso de abrir el texto constitucional. En mi opinión, la primera, la inicial, debería ir mmm, dirigida a ubicar la laicidad como definición del Estado en el lugar que le corresponde. Así pues, entiendo que debería estar en el artículo primero, donde debería decir que España se constituye en un Estado laico, social y democrático de derecho. Entre otras cuestiones, porque la ubicación actual de la confesionalidad aunque no seáis juristas es fácil de entender, no tiene ningún sentido donde está, porque está ubicada entre eh, los derechos fundamentales y la laicidad o la confesionalidad. Aun no siendo ser términos equivalentes, no son derechos fundamentales, sino que serían una definición del Estado. Ello supondría, obviamente, la, como digo, la modificación del punto 1 del artículo 16, pero también la supresión del 16.3, donde se nombra especialmente a la Iglesia católica, entre otras cosas porque seguiría vigente el 9.2, que antes comentaba, en virtud del cual y en aplicación del cual se pueden remover los obstáculos que dificulten la igualdad o, promover, o está, promover la igualdad real. Bien, y en el 16.2, en el que se dice que no hay obligación de declarar la ideología, religión o creencias, creo que posiblemente esto tenía sentido en la etapa de, eh, de elaboración de nuestro texto constitucional, en el que solo había padres. ¿eh? pero no tiene sentido una mención expresa porque forma parte de la libertad de creencias, o sea, no hay que decir expresamente no tengo por qué declarar mi religión, ¿vale? Se, eso forma parte desde cualquier punto de vista de la libertad de creencias. Bien, el artículo 27 relativo a la educación también necesita de una gran reforma. ¿Por qué? porque, como establece, en mi opinión, muy acertadamente, el artículo 27, en su apartado segundo, creo, si no me equivoco, el objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Con lo cual… Esto obliga, insisto en mi opinión, puede haber quien en la sala opine de manera diferente, a suprimir en el artículo tercero en el cual se favorece la formación religiosa. No la formación en creencias, sino la formación religiosa que no es exactamente lo mismo. Y el, hay otro punto del, de este artículo 27 que necesita una supresión, dicho de un modo tranquilo, y es el, aquel que hace referencia a los conciertos educativos. O sea, sabéis que en este momento tenemos colegios públicos, colegios privados, pero en medio tenemos unos colegios híbridos que son privados pero con financiación pública. Algo que quizá tuvo su razón de ser en el momento de elaboración, pero digo quizá, por no decir que no tenía por qué estar, porque no teníamos una red docente suficiente, una red pública de colegios suficiente, básicamente porque en aquel momento todos los, todos los colegios eran religiosos católicos, casi todos, ¿eh? no todos había colegios públicos. Pero vamos, digo yo, si me permitís, que hemos tenido años ¿eh? para hacer colegios públicos. Hemos tenido montones de años, igual que se hacen urbanizaciones, se podrían haber hecho, no sé, 125 colegios públicos y que no tuviéramos que financiar los colegios privados con idearios religiosos, sea cual sea la religión. Me da lo mismo, ¿eh? No, no, tiene, no tiene mucho sentido. La segunda propuesta de reforma sería de reforma de denuncia y anulación del concordato del 53 y de los acuerdos con la Iglesia, porque si ya somos un Estado laico, no necesitamos estos acuerdos con la Iglesia, ni con la Iglesia católica, ni con otras iglesias. La tercera eh, sería derogación de la normativa de desarrollo. Yo propongo al menos que se derogue la ley orgánica de libertad religiosa. Sé que Europa Laica tiene una propuesta de ley alternativa. Yo entiendo que cabría una ley orgánica de libertad de creencias, acorde con la nueva regulación que comentaba, y en la que se desarrollara de manera muy clara y de manera muy rigurosa la laicidad de las instituciones públicas, que invite evitara, no invitara, sino que evitara cualquier tipo de confusión entre funciones estatales y religiosas. Por supuesto, en conexión con esto habría que derogar las leyes 24, 25 y 26 de noviembre del 92, en los, con los acuerdos con las confesiones minoritarias. Y, por último, la última propuesta sería de modificación de toda aquella normativa que, se, que fuera contraria a lo que hemos ido citando. Por ejemplo, la normativa en materia educativa, en todo lo que concierne a los centros concertados, al sistema de conciertos y a la enseñanza de la religión en la escuela… En el Código Penal, la supresión de los delitos religiosos, porque ya hay delitos establecidos y tipificados, conductas tipificadas, contra los derechos fundamentales, con lo cual, si ataca mi libertad de creencia, puedo, tengo el apoyo legal suficiente. En el Código Civil, yo apuesto por una supresión de la eficacia civil de los matrimonios religiosos, fueran estos católicos, judíos, protestantes, evangélicos, etcétera. Y, por supuesto, de la eficacia civil de las nulidades canónicas, que no tienen nada que ver. Bien, eh, con este nuevo marco normativo y con este término y cualquier otra propuesta en esta línea, que seguro que tenéis montones que no se me han ocurrido. Yo creo que podría colaborar a la configuración de España como un Estado laico y a su aplicación real y efectiva, sin que exista confusión entre funciones religiosas y estatales. A su vez, debería también colaborar a la igualdad real y efectiva de las mujeres, lo cual, como es obvio, redundaría en beneficio de toda la sociedad. Y, muy posiblemente, quizá con estos mimbres sería más fácil abordar temas que están sobre el tapete y que necesitan una clara respuesta en un Estado laico, social y democrático de derecho, como podrían ser, por citar tan solo algunos, la gestación subrogada o la prostitución, de la cual me declaro abolicionista. Muchas gracias. Y dejo mi sitio a las compañeras que me siguen.